Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Cada semana nosotros tenemos en nuestro espacio la participación en su sesión muy especial del pastor Domingo Aibar, no solamente para hablar del cristianismo y demás, sino también para crear conciencia sobre temas importantes que en estos tiempos han tenido que incidir o poder ver con la fe en nuestra sociedad. Precisamente se dio a conocer hace unos días otro representante de la música urbana, el reggaetón, un artista internacional como lo es Faruco anuncia públicamente que se va a convertir al Señor. Conjuntamente con él, otros representantes lo han hecho. Pero nosotros quisiéramos analizar en esta noche con el pastor Domingo Aybar: ¿esto será populismo o será cristianismo? Pastor, de esta manera le doy la bienvenida a este su espacio. Buenas tardes, buena, buenas noches, buenas noches, hermano Robert y a todos los amigos televidentes que cada jueves pues tienen el privilegio y soy recíproco también de llevarles estas orientaciones. Un placer. Pastor, yo decía la introducción, será publicidad, popularidad o cristianismo en verdad lo que están haciendo algunos artistas urbanos, pastor. Fíjese algo, Robert, eh, el Espíritu Santo, la Biblia dice que convence al hombre de pecado no importa que usted sea un famoso que tenga fama que tenga dinero que tenga riqueza que tenga que tenga de todo pero cuando el espíritu santo convence a ese hombre no importa el lugar donde se encuentre dios lo toca y tiene que dejar de hacer todo lo que está haciendo para hacerle caso a lo que dios pues le está diciendo y eso es lo que ha pasado eh, muchos eh, artistas que han recibido ese toque, un toque transformador, ha habido una metamorfosis, ha habido ese cambio, entonces eh, yo no voy a decir que esto más eh, que se quieren convertir a popular, no, no, es una obra del Espíritu Santo, viéndolo desde un punto de vista espiritual, cristiano ahora a excepción de que hay muchos, mi estimado Robert que lo han cogido para, para publicitarse ellos mismos sí. entonces ahí que está la diferencia y ahí es donde uno dice pero será cierto no es cierto se habrá convertido de verdad sí. o estará buscando otra cosa entonces eh, lo popular si tú quieres ser popular aquí en este camino del evangelio tiene que comenzar desde cero evidentemente hay gente que se convierte, ya han sido popular como, como mucho, y le voy a poner, o sea, le voy a citar uno, que, sí, es de, claro la, que sí. de Héctor el Fader, él se convierte justamente el 3 de septiembre del 2008, Un puertorriqueño, cantaba eh, rap, pero tiene el llamado de Dios, cuando tiene el llamado de Dios, no tiene que hacer otra cosa que dejar la música secular, para entonces dedicarse en lleno, en pleno A predicar el Evangelio A diferencia de otros Que se convierten al Señor Cuando Hacen el anuncio Dicen, ya no canto Más para el mundo No canto más en lo secular Ahora lo hago para Dios Ahora lo que me llama la atención Robert es Que ellos tienen Contratos, sí. tienen disqueras Tienen maria sí. Tienen todo eso, entonces yo siempre me he preguntado eso, porque hay cosas que uno como que uno no entiende. te Digo, pero caramba, si ya Dios te tocó, eh, ¿por qué tú no dejas todo? Y dice, si no, espérate, ay, y lo contrato. Sí. Y, y todo lo que yo eh, he dicho, pero espérate, cuando Dios te llama, Dios te llama por completo. Con esto yo no estoy diciendo Robert y demás televidentes, es que si ya Dios te llamó hoy jueves... Ya a la medianoche tú vas a decir, no, no, ya yo voy a dejar todo esto. No, tampoco así, porque hay compromisos. Sí, sí. Y esos compromisos usted tiene que cumplir. Ahora, el caso de, usted mencionó de, de Farruko. Sí, Farruko. Eh, un, se convierte ahora el 15 de febrero de sí. este año, 2022, en un concierto en Miami. Ahí recibe, o sea, lo que nosotros llamamos el mensaje de Dios. Sí. Los fans, los que lo están siguiendo a él, Comienzan a atacarlo y le dicen que ellos no fueron a, a escuchar ni a un sacerdote, ni a un padre, ni a un pastor, ni a escuchar una misa. sí ¿Pero qué es? ¿Qué, es lo que, ¿Qué fue lo que sucedió? Que hubo un arrepentimiento digno de corazón. El Espíritu Santo lo tocó, pero ahora vamos a ver el fruto. Porque el fruto se va a ver, no es por lo que él dice, porque sí. no es porque yo sea pastor la gente me va a creer, no, son los hechos, sí. ya a partir de ahí vienen los hechos, por eso es que eh, yo sé que hay muchos televidentes que tal vez no van a estar acuerdo conmigo, pero yo tengo ya, van dos ocasiones que, me, que menciono mi mentor Ezequiel, Ezequiel Molina dice, Domingo, a esa gente que se convierten así, que entran y salen, yo le doy en espacio de 10 años, Sí. de 10 años, porque es que o sea, tú vas a decir, pero y si fue el Señor que lo llamó, si el Espíritu Santo que está ahí, es para ayudarlo a ellos. Sí. Pero que hay muchos, hermano Robert, que lo están cogiendo de negocio. Eso, eso hay que prestarle atención, pastor, porque es bastante serio. ¿Entiendes? Porque la palabra establece y aquel que haya hecho a perder uno de los míos, mejor que se ate una piedra de molino en y el y cuello. Que ir al mar. Es bastante serio pero, eso que usted ha dicho, sí. pastor. Entonces, eh, y esto hay que prestarle atención, como usted dice, porque es que en realidad hay muchos que, aunque tienen su fama, como decíamos al principio, que están en la cima, pero ha habido dominicanos, por no mencionar nombres, como sí. siempre me gusta la, la ética, que caen en depresión, Robert, y están en el anonimato. Entonces, ni están ni en una ni en otra, sí. pero viene un momento en que, caramba, tú tienes que levantarte cual sí. ave fénix, tú tienes que seguir, pero ahora... Si le da el espacio al Espíritu Santo, porque es que, primero de Juan, capítulo 2, versículo 15, al 17, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ahora, cuando Dios te llama, Dios te cambia por completo. Te cambia desde adentro hacia afuera, y viceversa, de afuera hacia adentro. Tú sí. tienes que ser cambiado total. Sí. Pero es que hay mucho que lo que yo entiendo, también que lo cogen como para publicidad, sí. y ahí hay peligro, tienen peligro, y yo no estoy juzgando a nadie, ¿eh? Yo no estoy juzgando a nadie, pero es la palabra. Hay muchos, eh, eh, eh, aquí tenemos muchos dominicanos, uh -huh. pero muchos dominicanos, oye, eh, le sirven a Dios, pero le sirven también a Satanás, le sirven sí. al mundo. La Biblia te dice claramente, Robert, una fuente no puedes dar dos tipos de agua, o la da dulce o la da salada, okay. la da amarga. Entonces, hay gente que están predicando el Evangelio pero que también le encantan al mundo, sí. y así no es. Se para, ok, te presentan el Evangelio, hablan de Cristo, y vuelvo y reitero, no soy nadie ni para acusar, ni para decirle, no, fulano, no he mencionado a nadie, pero muchos sabemos quiénes son. Ahora, Dios me llama mi Dios me sacó a mí. Yo vengo de un mundo, Robert, donde las informaciones, antes de décadas de los 80 sí. y 90, estar en la radio, Trabajé en muchas emisoras seculares ¿eh? en dos, básicamente dos, sí. la desapareciera mi, mi Radio sí. y Radio Pueblo, y en ese tiempo, pues, uno estaba en la cúspide, como sí, dice, sí, claro pero cuando es. Dios llama a uno, ya Dios te está llamando a ti por completo. Sí. Ya yo le sirvo a Dios, ya en este camino yo tengo que ser. Yo en eso soy radical. Entonces, si ya Dios te llamó a ti, Farruco, bien. Ahora esperemos, oremos al Señor para que Dios le siga dando fuerza, para que Él siga cambiando, pueda, porque Él dijo: Le pido perdón al mundo, a la humanidad, por, por mis canciones, canciones que incitaban a la violencia, a las drogas, pero ahora Él dice que va a incitar a predicar la palabra del Señor. ¿Y qué Pastor, cosa mejor que eso? Pastor. Eso que usted ha dicho resulta interesante porque usted está poniendo primero la oración para que todos puedan orar, para que Faruco pueda permanecer sí. en el Evangelio, pero Pastor, queremos ver un poquito hacia atrás y casos como el de Héctor el Fade, eh, a nivel así de los urbanos, artistas populares, aquí en República Dominicana, Ramón Orlando, el caso de Juan Luis Guerra, eh, también el caso de José Esteban, Pastor, esos que en su momento dieron el paso hacia el Señor. Pero ve usted prudente, pastor, que dando el paso al Señor como quiera, se participe en fiestas seculares o fiestas del mundo. Mire, particularmente yo, en lo personal, yo digo que no. Okay. No. Eh, mucho más decir, por, oye, porque tú tienes una emisora cristiana. Si esa emisora tú la tienes para predicar el Evangelio, ¿y cómo que de repente tú me vas a poner a mí una canción, porque la que están escuchando, o sea, es un público de un 90% que son cristianos, uh -huh. y te va a poner, como le llamamos nosotros, una canción secular, sí. oye, el oyente, ¿qué va a hacer? Cambia del día sí. o apaga la radio, entonces, no, no, es que si ya usted se convirtió, y usted profesó en una tarima, de que usted es evangélico, entonces, es evangélico, no, no, no, no. Vamos, vamos a respetarnos, porque, ahora, lo que pasa es que no están facturando sí. en el Evangelio, tal vez no se factura mucho comercialmente, eh, hablando dominicanamente, sí. o en términos de la comunicación para que nos entendamos, pero dice, no, ¿y quién va a mantener mi empresa? Ah, pero tú no le has creído al Señor. Entonces, si tú le crees a Dios, dile a Dios que te ayude justamente para que tu empresa, tu disquera, entonces pueda tener un boom. Pero dentro del Evangelio, usted se convirtió al Señor. Muy bien, hay una fiesta, usted le está orando al Señor. Ah, pero muy bien, canta una canción ahora cristiana, te dan un premio, un Grammy, sí. te dan un galardón, te dan esto, te dan aquello y vamos a bailar todo el mundo. ¿Y aquí vamos a bailar ripiado? No, ah, no, no, así no. El Señor, mire, el Señor es muy compasivo. Mucha gente, mucha gente no entendemos el Evangelio. O sea, yo digo mucha gente sí. no lo entendemos como Dios quiere que lo entendamos. Señor, y lo más sencillo es entender el Evangelio. Pastor, ¿y por qué usted lo entiende? Justamente por casos que yo estoy viendo. Ahora, muchos dicen, eso no es nada. Y eso no es nada, va a llevar a mucha gente al infierno. Pastor, como siempre, agradecer a usted la gentileza. Usted siempre es muy claro y preciso en estos ah, temas. Sí. Y apegado a lo que es la enseñanza y la doctrina cristiana. Pastor, como siempre, pedirle a usted la bendición en este espacio y todo el pueblo que lo vea a usted. Cada jueves, como ya usted ha dicho, en esto que ya es una costumbre, la participación del Pastor Domingo Aybal, del Ministerio Alas de Águila, siempre dispuesto para que la audiencia pueda tener un poquito, hacer una pausa en el camino y ponerse en contacto con Dios, Pastor. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos los eh, oyentes, que siempre los televidentes que están ahí, que cada jueves nos sintonizan más a esta hora. Así que bendiciones y también para usted, mi querido Robert González. Muchísimas gracias Pastor. Nosotros Amén. hacemos una pausa retornamos de inmediato en este espacio pero atención o cristianismo o publicidad venimos en breve